bloque de primera, sí, vamos a presentarlo, sí, tenemos al primer eh, invitado en el día de hoy que es eh, Andrés Chanampa, candidato a intendente de Chimbas eh, Mayra, todo tuyo Bueno Santi, muchas gracias no quería que todavía mostraran porque me estaba riendo no qué más, pero bueno, madre. es imposible que no lo hagas Santi, contigo así no se puede, bueno, ya está, cortamos volvemos ¿Cómo estás? Buen día, bienvenido. Muchas gracias, buen día para usted y para toda la audiencia. Gracias, diputado. Actual diputado provincial, ¿cierto? Para sí, el departamento de Chimbas? de Chimbas. De Chimbas, la verdad que hace ya esta es mi segunda gestión. Asumimos segunda el, gestión. Asumimos sí. en el 2015 hasta el 19 y en 19 hasta ahora, si Dios quiere, hasta el 10 de diciembre del 23. Y a partir de ahora con la nueva ley electoral, el CIPAD. Con la posibilidad de competir en uno de los departamentos, que creo que es el departamento con más candidatos, 32. Un montón. Sí, sí, sí. la verdad que bueno, nosotros estamos caminando todos los días y la gente no entiende y no conoce y sí. hay que ir explicándole casa por casa haciendo docencia. Yo soy profesor en historia. ¡Ay, qué bueno! Así que me encanta hacer docencia pero en definitiva hay que ir explicando bien, viste, el sistema, cómo es, pero la gente yo creo que va a votar más allá por ahí el desconocimiento, va a votar, va a llegar un gran porcentaje. Con respecto a eso, ¿vos ves que la gente ya tiene como más que nada definido a quién va a votar ahí en Chimbas? Eh, depende, digamos, sí, en gran parte yo creo que sí, Después, según las diferentes encuestas, creo que sobre el 20% de personas indecisas, pero las personas, más allá de quién tiene definido, yo siempre le digo a la gente, tiene que votar propuestas, porque votar a lo mejor caras o, o gestos, o porque es hijo de o esposa de, eso ya la gente mucho no... Después se llevan algunos fiascos, ¿no? Es decir... Creo que hay que votar propuestas y en ese camino me parece que la gente, si bien quedan 28 días, todavía hay tiempo para que la gente conozca en diferentes plataformas o todas las caminatas que la gente va haciendo, los candidatos, sí. para ponerse a disposición de la ciudad de Chimba. ¿no? Bien, y en este caso, ¿cuál sería su propuesta? mira nosotros como profesor de historia... O como docente, mejor dicho, le llamamos como la revolución educativa, así como un título grande, porque entendemos que en definitiva todas las propuestas son de educación, creo que todo ya, siempre digo, Sarmiento lo decía, todos los problemas son de educación y en ese camino nosotros venimos trabajando mucho como legislador con algunas cosas concretas para el departamento, te voy a nombrar dos, por ejemplo, una... ...tiene que ver con el sector este de Chimbas... ...que es el Mogote... ...ese sector no tenía secundario completo... ...y a partir de una gestión nuestra... ...que empezamos a trabajar... Eh, ...con un proyecto que lo aprobó la Cámara... ...después hablamos con la gente del Ministerio... ...hoy ya van por la sexta, séptima promoción... ...los chicos ya tienen el secundario completo... ...en su lugar... ...esos chicos no tenían... ...la mayoría no podían continuar... ...por un montón de factores... Eh, por lo económico, fundamentalmente. Y el otro tema es importante, yo te dije, a y miren dos, eh, otro proyecto que hemos llevado adelante es, eh, permiso, es la construcción de, o, o que Chimbas tenga su primera escuela técnica. Vos podés creer que Chimbas, un departamento que está a cinco minutos del centro, no hay una sí. escuela técnica, ¿no? De orden estatal. Las dos orientaciones que hay son de orden privado, ¿no? privado tienes que perfecto. pagar para sí. llegar. Hoy en día ya está aprobado el proyecto, hace muchos años venimos con lo mismo, ya está el terreno, son 2.500 metros cuadrados en unas esquinas muy transitadas del departamento, está la licitación, así que creo que eso va a ser la gran obra en el transcurso para el departamento. Pero en definitiva, yo te he tomado dos Obras estructurales, sí. pero no tiene que ver con la obra en sí, edilicia. Uh -huh. Sino yo creo que la educación técnica tiene que ver hasta con el mundo del trabajo laboral. Porque ahí sale, van a salir los primeros técnicos, sí. eh, llámese eh, técnicos en energía solar, técnicos en minas, técnicos en, en robótica. Y un montón de cuestiones que hoy el departamento no tiene, ¿no? Y eso van a ser producto de chimbas. Digo, nosotros como funcionarios no podemos, eh, digamos, decir cuál será la, la orientación. Sí. Eso lo hará el ministerio. Pero te pongo algunos ejemplos que hoy están en boga. Después el otro punto que hemos eh, nosotros vamos o vamos proponiendo tiene que ver con la violencia de género concretamente. Uh -huh. Chimba es el departamento que más casos de violencia de género hay. Denunciados y sí. no denunciados. Entonces ahí hemos venido trabajando en una serie de actividades pero tiene que ver también con contención, con cuestiones que tienen que ver con el núcleo familiar. Y después, por último, te lo he resumido en tres puntos, digamos, sí. podemos estar hablando, te va a faltar el programa con todas las cosas que por ahí uno quiere hacer, porque lo que te decía de educación también sí. tiene que ver mucho con lo cultural. Por supuesto, ya, ya te voy a explicar, sí, van de la mano, por supuesto. Te voy a explicar un poquito también esa parte. Pero el tercer punto tiene que ver con la transparencia, ¿no? Bien. Yo soy el autor de la ley de ficha limpia. Perfecto. Ficha limpia tiene que ver con un reclamo que venía haciendo la sociedad sí. donde no solo eh, requería que los ciudadanos sean lo más eh, idóneo posible, sino lo sí. más transparente lo más posible. Transparente, ¿no? sí, Entonces a partir de ahí se llevó una ley donde ningún funcionario legislativo Bien. o electo eh, y ejecutivo, nosotros lo propusimos para un subdirector, hasta el mismo gobernador, todos los cargos tengan esta ficha limpia, que no puedan tener ningún tema complicado, digamos, con sí, la justicia ¿no? y evitar un montón de cosas históricamente, el común de la gente, ah, está en un cargo porque quiere tener su fuero, porque quiere tener sí. su cuestión o porque quieren, no quieren que lo investiguen, X, ¿no? son típicos dichos de la gente que por ahí le escucha y la otra cosa que tiene que ver con la transparencia, que nosotros lo venimos trabajando y lo vamos a hacer, si Dios quiere, y el 14 de mayo nos elige la gente, sí. una ordenanza que tiene que ver con el acceso a la información pública. ¿no? El acceso a la información pública, donde vos, un simple ciudadano de Chimbas, sepa cómo se gastan los recursos y de qué manera. ¿no? Porque hoy en día tenemos un problema en Chimbas que es complejo, que ha sido observada la cuenta de, del departamento, por el Tribunal de Cuentas, va a la redundancia, eh, 2022, ¿no? <ríe> También había sido observada la cuenta en 2021. Un tema ahí que tiene que explicar el intendente, un tema que falta ahí, o hay un, una cuestión que anda rondando con una empresa de servicio sobre 60 millones de pesos. Entonces, muchos me dicen, ¿y qué sería la obra que usted va a hacer? Miren, más allá de las obras estructurales, que Chimba va a seguir en el crecimiento y en el, en, el, en el camino del desarrollo me parece que la gran obra que hay que hacer es primero una auditoría una auditoría contable una auditoría legal para saber dónde estamos parados ¿no? evidentemente creo que este es el camino que vamos a llevar adelante y después por supuesto todo lo que tiene que ver como te dije recién con el crecimiento de Chimba en general del este, del oeste, del centro Chimbas tiene un, una particularidad en ese pequeño territorio de 62 metros, eh, kilómetros cuadrados, metro iba a ser muy chiquito, 62 kilómetros cuadrados, eh, están todos los sectores contenidos, no? el sector comercial, industrial, el sector agrícola, me parece que esto es bueno y aparte es gente de laburo, gente que le pone el pecho y el hombro a la provincia todos los días de su vida, por eso digo que Chimbas está condenada no condenada una palabra media destinada a seguir creciendo no y más con el apoyo que ha tenido el gobernador Sergio Uñac para con los chimberos no eh, tengo una consulta bueno, más que consulta ¿Sí? sería de nuestros televidentes nosotros lo que hacemos vinculamos nuestras redes para que las personas eh, allegadas en este caso a vos que sos el entrevistado pueda preguntarte no o consultarte algo de forma más directa <coughs> Habían preguntas que se relacionaban mucho con respecto a la seguridad. Sí. Eh, ¿Cómo tomarías vos la gestión para resolver los conflictos de seguridad que hoy conlleva el departamento? Mirá, el problema de seguridad, si bien es provincial, Sí. porque el tema es provincial, pero más allá de eso, vos fíjate que hoy Chimbas tiene o tenía 44 patrulleros y funcionan solamente 5, 6. Eso es un grave problema. Sí, por eso es como una queja, de, digamos, no de vecino ser... que... ¿Quiere que algo que sea resuelto? Bueno, a ver, posible. una golondrina no va a ser verano, ¿sabes? Que yo te diga acá, que ese tranquila señora, yo asumo, mañana no va a haber más inseguridad, va a haber, Chimba va a ser el ejemplo, claro. eh, y eso sería mm. la utopía, sí. ¿no? Pero me parece que desde el municipio se pueden hacer políticas de Estado acompañando a la provincia de la mejor manera, por ejemplo, con centros de monitoreos propios con cámaras propias, con patrulleros que funcionen, sí. patrulleros que funcionen, con una simple, la idea nuestra es llevar adelante una simple aplicación donde funcione típico como un típico botón de pánico, Bien. donde esa señal automáticamente le caiga al móvil con un GPS determinado, pero para eso hay que invertir, la seguridad no es un gasto, me parece que es una inversión. Y el municipio puede hacer mucho, como así también en salud y en educación, como te lo planteé. Son ejes de la provincia, pero el municipio puede hacer un montón, un montón puede hacer. De eso es lo que te planteé algunas cosas, tener mapas del delito propio, donde a ver, todos sabemos en el barrio o en las diferentes lugares quiénes son los buenos, quiénes son los malos, claro, quiénes sí. son, digo. Esto también hay que hacer un trabajo firmemente con alguien que sea especializado en seguridad que lo tenemos nosotros, una persona que está retirada de la fuerza, que no está trabajando en un proyecto de esta, de esta índole. Pero te vuelvo a repetir, todo va a depender de cómo se encuentre el departamento. Bien. Esperemos que lo encontremos de la mejor manera. Los números no indican eso, pero bueno, va a ser un trabajo arduo. En ese caso, entonces vos de la gestión actualmente que, que afronta Chimbas, ¿qué es lo que vos cambiarías si llegaras a ser el intendente? Lo que pasa es que no es una cuestión de cambiar o no cambiar. O qué mejorarías. Mira, yo tengo siempre una discusión con colegas y con plantearme yo acá y decir, mira, yo si llego voy a hacer esto mejor que lo otro. El problema que tenemos los funcionarios es que no hay políticas de Estado. Es decir, vos sos la intendenta, tuviste cuatro u ocho años porque te eligió la, la el pueblo, vengo yo y destruyo todo lo que vos hiciste y yo empiezo a poner como mi marca me voy yo, venís vos otra vez destruís todo, y así estamos sí. y en el medio está la gente entonces me parece que deben haber cuestiones de continuidad creo que hay cuestiones que se han ido llevando, como una buena inversión que ha hecho el gobierno de la provincia vos te ponés a pensar la, el 100% de las obras importantes que hay en el departamento son producto de una decisión política y económica del gobernador el predio ferial no es una cuestión de que un día se levantaron y dijeron vamos a hacer el predio ferial en Chimbas. Hay una decisión política, hay un, una planificación donde eso ha llevado al mejoramiento de los ingresos del departamento, al mejoramiento del valor de los terrenos en Chimbas, a la misma idiosincrasia de, de los chimberos. A mí me tocó expropiar el terreno y después votar eh, los fondos para dicho establecimiento cuando el 90% de la gente por supuesto que no era de chimbas, no estaba de acuerdo que fuera el ferial en chimbas. Y después las colas llegaban a la, a la Benavide, toda la gente que fue. Sí. Entonces, digo, siguiendo la pregunta que vos me hiciste, nosotros vamos a continuar con las cosas que se han hecho bien. Lo que falta, que es lo que un poco yo te dije, que tiene que ver también con la educación. La educación en conjunto con lo cultural. La cultura del departamento Chimba es muy importante. Si bien... Como eje central, que lo vi en tu presentación, una foto, está el carnaval de Chimbas, pero eso es una parte. Es algo que está arraigado a los ciudadanos de Chimba y lo vamos a profesionalizar, seguramente, y cada año lo mejoraremos. Pero hoy Chimbas, por ejemplo, no tiene una casa de la cultura. Por ejemplo, cualquier artesano del departamento no puede exponer sus productos. Y hay un montón de productos que son vendidos hasta fuera de la provincia. Pero vos decís, hoy, hacemos un, una feria artesanal o, los, o las personas quieren exponer su, su producto y tienen que hacerlo en una plaza. Un departamento de mil habitantes es llamativo que no haya. Pero digo, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Pero primero tenemos que ver en qué situación vamos a encontrar un departamento que esperemos que sea la mejor. Entonces vos podés planificar a corto y mediano plazo. Bien. Con respecto a tu, a tu actual función como diputado, ¿cómo conllevarías ese labor si llegaras a ser intendente electo? Eh, no, yo termino el 10 de diciembre. Ah, perfecto. Yo termino el 10 de diciembre y las elecciones, digamos, yo todas las mañanas, salvo hoy que estoy acá con sí, ustedes. Sí, por eso, con la campaña estamos... también va a ser Sí, nosotros no, no pedimos licencia. Por ahí hay casos en La Nación que... Sí, que por sean... eso te pregunto, porque sé Está que tienen bien. que pedir licencia para poder hacer Mirá, campaña las y Las personas acá. que trabajan por ahí en la Administración Pública o en alguna función, sí, tienen un mes de licencia, digamos, porque así lo dice el Código Electoral. Sí. dan un mes eh, a partir del 14 de abril hasta el 14 de mayo. Nosotros no, porque vamos coordinando nuestra función legislativa, eh, el jueves pasado hemos tenido sesión, de hecho, de que la continuidad del mensaje del gobernador, pero seguimos con, con nuestra tarea, atendiendo mucha gente en la mañana, generando algunas iniciativas, pero fundamentalmente eh, atendiendo muchos reclamos, si bien, eh, a ver, la gente por ahí no tiene la obligación de saberlo, pero el diputado no pavimenta, no... Claro, por supuesto, ¿no? Limpia, ¿no? Sí, sí, la gente sí debe. No ver, sé hay si gente todo que no saben, está en conocimiento, por eso por ahí... es importante que vos lo retruques y, y no lo expliques, por eso te decía cómo ejercerías después tu función, sí. la de ahora con respecto a la que sí, es sí, intendente. Sí, sí. Hay muchas personas que incluso no saben lo que corresponde hoy con la actual ley para poder votar, tampoco tienen conocimiento algunos de lo cuál es la función de un diputado provincial, un proporcional o un intendente. Bueno, justamente lo que te estaba diciendo, es decir... Hay mucha gente que cree que por ahí el diputado eh, pone iluminación, claro, por, por sí. la gente, pero está bien. La gente no tiene el derecho o no tiene por ahí está con otras cosas mucho más importantes de cómo llega a fin de mes, que en saber qué función tiene cada uno, ¿no? Sí, no. Pero bueno, hay muchas que? personas que sí se, <risa> se, se teorizan y que sí. se informan porque bueno, obviamente son los que van a votar para elegir a, a quien sí, represente. Sí, son cosas diferentes, ¿no? A su son cosas diferentes. Yo no puedo conllevar la función de intendente porque termino. Es decir, mi función llega hasta el día de diciembre. Si la gente no elige, asumiríamos como intendente. Si no, Perfecto. volveré a mi carrera de docente. De docente. Bueno, ahora con respecto a vos, a tu persona. ¿Quién es? ¿Quién uh -huh. está detrás de ese funcionario, de ese diputado, sacando ese personaje político? ¿Quién son vos? mira es como un parte de, es cierto lo que decís, pero no es como un personaje sino es parte de mi vida porque yo tengo 43 años y de los 15 años que hago política, es decir, más de la mitad de mi vida, 28 años hago política, ya es parte de mi vida. Digamos, Bien. he hecho política en las unión de vecinales de mi barrio, he hecho política en la escuela secundaria eh, con los centros de estudiantes, he hecho política en la universidad. ...he sido consejero directivo dos veces de filosofía... ...he sido consejero superior de la Universidad Nacional de San Juan... ...después he sido secretario general de la Federación Universitaria... ...y después siempre del partido, el partido bloquista... ...yo milito en el bloquismo ya hace 28 años... ...he sido presidente de la juventud... ...actualmente soy tesorero del partido... ...he sido delegado del comité de chimbas... ...siempre la política me ha apasionado... ...lo hago con pasión, es una vocación... Yo elegí esto, para eso me preparo, para eso estudio, para eso me capacito. Por supuesto que hay un montón de cosas que me van a faltar, pero creo que, y le pido también a la audiencia, que me dé la posibilidad de llevar adelante un proyecto, porque estoy convencido que vamos a hacer la mejor eh, propuesta y que vamos a dejar todo para que Chimba siga creciendo, respetando lo que se ha hecho bien y fundamentalmente haciendo lo que falta que como siempre digo si una golondrina no hace verano es cierto pero vamos a tener tenemos buenos equipos de trabajo que nos van a acompañar para llevar adelante el departamento y Andrés es una persona que es del departamento que sueña con conducir los destinos del departamento en el que vive en el que milita en el que lo conoce muy bien y estoy convencido que vamos por un buen camino bien yeah. pero me gustaría saber un poquito más de vos ¿Más de mi tu vida, vida personal sí <coughs> Bueno, yo estoy casado con Carmen, que bien. es profesora de química. Ah, los, los dos profesores, los dos, dos ejercen como docentes. Qué los bien. dos, eh, química y física. Tengo dos hijos, eh, Lautaro de 16, 17, que ya está haciendo el último año, eh, con ahí la idea de seguir ingeniería en sistemas. Eh, Luciano, que tiene 14, cumple ahora el 20. Queda difícil estos dos chicos, Sí, ¿eh? sí. No, pero pues, la verdad que son excelentes. No es porque sean mi hijo, pero está en tercer año. Ahí ha empezado a hacer deporte también. Ese es más, más, más parecido a mí, digamos, en cuanto a... a, a le gusta más lo social. Eh, lautaro es más como más técnico, es más yeah. eh, de las... Ciencias duras, digamos. Perfecto. Y esta es mi vida, es decir, transcurre prácticamente la mitad del día haciendo política. ¿Cómo, cómo te acompaña entonces tu familia en eso? Ya que no compartís, digamos, pasas mucho tiempo, no todos los funcionarios que hemos tenido la oportunidad de entrevistar coinciden en que eso, ¿no? Que por ahí la familia los acompaña, pero es poco el tiempo que uno puede compartir con ellos Tal debido cual. a esto. Por eso, cuando tengo un momento, lo disfruto con ellos. Ayer en la tarde pude disfrutar un momento con ellos, salir, tomar algo. Eh, no es fácil para el que elija esta porque no tenés horarios, claro. no tenés días, no trabajar A lo mejor sí, no, como agenda, en la administración o como en una empresa que trabaja de tal a tal hora. Sí. Yo anoche eran las once y media de la noche y seguía visitando gente con una mínima ayuda, pero por lo menos escuchando, sí. hablando. ...al que lo hace con pasión, que yo entiendo que prácticamente son todos los que hacemos políticas política... Eh, ...no tenés, eh, digamos, yo lo disfruto sí. y mi esposa me acompaña, me acompaña, si bien ella no hace política... Sí, pero te acompaña, pero está, digamos, en el Sí, tejimiento. siempre, siempre y es quien, es mi primera consejera, es decir, al no ser política... Tiene, tiene como una opinión mirada, y exacto. me parece que es la que corresponde. Porque si por ahí le pregunto a los que me rodean a mí, que hacen política, y lo más seguro es que mira, está todo perfecto. Claro. Ella <risa> tiene una mirada completamente sí, más, más, objetiva, crítica, y más crítica, sincera. bastante crítica. <risa> me parece también el don de la mujer, de ser más frontal, más... Eh, yo siempre digo que por ahí es más... Eh, no me sale la palabra, pero es como más más <risa> sincera. Sí, podemos, tenemos como otra otra idealización de las cosas, las vemos como exactamente. con otra perspectiva. Y esa mirada por ahí más femenina conlleva otra, sí, otra opinión. totalmente de acuerdo, pero totalmente de acuerdo. No no así con mis hijos, que ellos, sí, no, papá. Por ahí el más grande es más también. Es más crítico, más, no me gusta esto, ah, bien. fíjate, <ríe> no digas esto. pero bueno Está ah, bueno eso. Sí. Es importante escuchar a los jóvenes. Hoy los jóvenes tienen totalmente. mucha... Mucha, in, mucha indecencia, están muy involucrados a nivel, no, no no necesariamente dentro, pero sí con esa perspectiva de decir, bueno, no me gusta esto, me voy a hacer escuchar. Nosotros siempre pedimos que se involucren, es la idea. Sí, es que es Hay la idea, que Hay lo, pues los si jóvenes no, son los que realmente lo van más, a, a ponderar el país. Pero totalmente, y todos en sí, es muy fácil sentarse en un café y criticar y criticar y porque sí. vos no me gusta, porque aquello es malo, no más seguro que tengan razón. Pero digo, la manera de cambiar es involucrándose, es metiéndose en los problemas, en las uniones vecinales, en los clubes, en las parroquias, en cualquier institución, en cualquier ONG, en los partidos políticos, por supuesto, sí. que son el, el, el, el engranaje para vos llevar a hacer política. Eh, me parece que es la manera, es la manera de tratar de cambiar. Y vos me dirías, como me dijo otro un chico, Caminando el viernes, pero yo, mi voto no sirve, sí, usted no va a ganar por mi voto, por un voto se gana o se pierde, pero no es el hecho de votar, el hecho es que vos lo tenés que hacer con conciencia, si yo voto, ah no, tiene que votar a él porque él es el que yo dejo, o tiene que votar a aquel porque es eh, rubiecito, claro. no, tienen que votar lo que alguien vea la capacidad, la, hombre o mujer, es decir, esto no es una cuestión de género, es una cuestión de capacidades. Que los chicos, las mujeres, los, los, los, los hombres, los, los, las personas de tercera edad, vean quién está con la capacidad de poder llevar adelante un departamento. Un departamento que es complejo, un departamento que es muy grande, son 105.000 habitantes, van a ser 72.000 electores. Eh, es un departamento que tiene todos los sectores, pero fundamentalmente buena gente. Sí, yo tengo la oportunidad de decir que he vivido muy cerca de Chimbas cuando era chica, así que me, me he criado prácticamente Mira. entre Capital y Chimbas. ¿Y se puede que... saber el lugar? Sí, casi ahí, de lo que es la rotonda de la Benavides. ¿Y, y Salta? Y Salta, sí. Y he visto como a, como a obviamente, el departamento ponderado a comparación sí. de hace muchos años atrás. Por eso te digo, más allá del gobierno municipal, hay una fuerte decisión del gobernador. Fuerte decisión en cuanto a recursos muchos recursos eh, es más, Chimba creo que ha sido el departamento que más recursos ha ido porque el gobernador es muy agradecido de Chimba, siempre lo ha acompañado en todos los procesos electorales él siempre cuando va a Chimba dice con el perdón de los positanos que le deposito, sí, sí, sí, Chimba sí. es como mi segundo hogar, y yo creo que el 14 va a volver a acompañar porque el ciudadano de Chimba es agradecido es agradecido va a acompañar otra vez a Sergio Uñá como gobernador bueno, ¿querés mencionar de vuelta quién te acompaña en la lista? Bueno, eh, el diputado, lo, es una categoría provincial, Sí. lo pone el, el presidente del frente, en este caso es un ex intendente que ha trabajado mucho también, que gran parte de esta gestión es producto de su continuidad, que es el ingeniero Mario Tello, quien les habla como intendente, eh, Martín Pandolfini, que es un chico que milita hace muchos años, también del Barrio Parque Independencia, primer concejal, Andrea Ponce, que es una chica de la Villa Obrera, también, una vecina, ninguno es funcionario, son todos vecinos y vecinas. El presidente de la Juventud, el delegado de los Carteros, también del Departamento Chimba, que es el delegado, pero es el empleado de los Carteros. Bien. Digo, es toda gente laburante, gente que quiere que se involucra Sí. o se quiere involucrar, muchos ya vienen involucrados hace, sí, mucho, hace tiempo. mucho tiempo, pero sí. todos cargos a, a cargos a donores, ninguno cobra un sueldo. Son todas personas que, que, salvo Martín, que es mi primer concejal, que trabaja conmigo en la Cámara, pero no es directamente, digamos, fun, digamos no es concejal, eh, funcionario provincial, no es diputado, nada. Eh, son todas personas que es la primera vez que están en una lista. Muchos se emocionaron, lloraban, pero son militantes, buenos militantes y buena gente, fundamental. Bueno, hemos tenido entonces la oportunidad de poder compartir esto con vos, te agradezco muchísimo que hayas venido, que te hayas hecho escuchar y bueno, que la gente te haya escuchado y que sepa quién, quién es el profesor Chanampa detrás de, de esta función que ejerces actualmente. Bueno, espero que tengas muchos éxitos y que la gente te acompañe entonces. Bueno, muchas gracias y como dije recién, pedirle a los ciudadanos y ciudadanos de Chimba, a través de Sonda TV que nos acompañen el 14, que acompañen un proyecto que por supuesto lo encabeza el gobernador Sergio Uñac, que le ha hecho muy bien a los ciudadanos de Chimbas, pero que nosotros como candidato intendente y si ustedes quieren, después del 14 como futuro intendente, Vamos a seguir en el camino del crecimiento y el desarrollo. Porque me parece que este es el camino. Así que nada, muchas gracias a ustedes y a disposición, como siempre. Igualmente, muchísimas gracias. bueno gracias. ¿Continuamos, Santi? ¿Cómo sí, estás? Sí, seguimos, seguimos. Ahí está. Es muy interesante la, la entrevista con Andrés Chanampa. Nosotros vamos a continuar con este segundo bloque de primera y tenemos que hablar de un nuevo aumento en los combustibles. Vamos a compartir en pantalla eh, un 4%. Desde el día de ayer aumentó el combustible en todo el país. Obviamente acá en la provincia de San Juan eh, también. ¿sí? Vamos a compartir ¿sí? los distintos precios. Sí, sí, Santi, ¿cómo estás? Buen ¿cómo día. ¿Cómo andamos?